¿Los niños son los más castigados por el hambre y la pobreza severa? Solo en Burkina Faso más de 535.000 niños padecen desnutrición aguda 156.500 en un grado severo de hambruna La crisis del coronavirus se ha cebado con los segmentos de la población más vulnerables Ha confinado a personas que viven de la venta diaria Se ha llevado por delante a miles de ancianos y enfermos Y ha quitado el alimento a quienes ya lo pasaban mal para conseguirlo la Red Mundial contra la Crisis Alimentaria informa que ya en abril eran 135 millones en 55 países las personas en riesgo agudo de inestabilidad alimentaria. En solo medio año el incremento había sido de 20 millones entre los países más afectados, entre otros Etiopía, Somalia y República Democrática del Congo en cifras absolutas y Burkina Faso en porcentaje. La incapacidad de la comunidad internacional de dar con una solución tendrá consecuencias devastadoras y duraderas en los niños en el capital humano y en las economías nacionales. Pero no es solo hambre, los menores de edad cada vez saben más de pobreza. Más de 150 millones de ellos la han conocido tras la pandemia. Se entiende por pobreza las carencias educativas, sanitarias y de vivienda, así como la falta de alimento, agua y dinero. El coronavirus se ha sumado a una larga lista de condicionantes. Los conflictos armados, los desplazamientos forzosos, el cambio climático y la crisis económica está detrás de estas aterradoras cifras. Durante los meses de la pandemia han aparecido otras dificultades como el complejo acceso a los alimentos, el cierre de fronteras, el desempleo y el encarecimiento de los productos. Las agencias humanitarias no pueden solucionar este terrible escenario mundial y se limitan a tratar los síntomas creando al mismo tiempo de dependencias y encubriendo las injusticias estructurales por parte de empresas y gobiernos que solo miran por el interés particular. Sin una distribución más justa de los recursos necesarios para dar una vida digna para todos, incluyendo a los inmigrantes, las ayudas humanitarias pueden ser engañosas e incluso un blanqueo de las injusticias que generan estas escandalosas cifras de muerte. Oye, oye, oye, oye, oye.